Muy buenas, seáis bienvenidos a un nuevo eh, live en directo en mis canales sociales, soy Emilio Márquez y en el live en directo del día de hoy vamos a hablar acerca del de, eh, mundo de los directores de compras. Eh, realmente un sector realmente interesante con una mayor importancia de la que podríamos creer, eh, sobre todo en el sector de, de negocio de B2B, de Business to Business. Y para ello eh, tengo hoy eh, tanto un compañero moderador de, de esta charla eh, realmente excepcional, eh, Juan Antonio Muñoz, como unos invitados que van a aportar muy buenas conversaciones, experiencias y conocimientos del sector de los directores de compras. Animaros a todos los que estáis en audiencia que compartáis vuestras preguntas, que saludéis, que, eh, que nos compartáis vuestras impresiones sobre este sector de negocio y esta especialidad, eh, especialidad profesional tan interesante como la, la de los directores de compras, porque creo que seguramente muchos de los que estáis hoy en audiencia posiblemente sea la primera vez que escuchéis del tema y realmente es eh, bastante interesante y con mucha, mucha importancia dentro de, del negocio profesional. Eh, saludar ante todo a Rodrigo primero en comentar y a los que estáis ahora mismo, aparte de Rodrigo acaba de saludar, eh, a los que estáis ahora mismo en audiencia, por favor, si os podéis de, darnos de feedback, pues vamos a tener bastantes invitados, si se nos escucha y se nos oye bien, os lo agradezco inmensamente, por favor, danos ese feedback. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues con, eh, con muchas ganas de que tengamos una tarde de, de buen debate y conversación porque tú y yo hablamos de crear este debate ya hace unos cuantos meses y, y espero que la experiencia para, y los contenidos que vamos a aportarle hoy a nuestra audiencia sean lo más enriquecedores posibles. Y si puedes, eh, bienvenido, que tomes el control de la conversación y de la moderación. Un placer. De hecho, eh, parece mentira que estuvimos hablando hace tiempo de todo el tema este, de la importancia del mundo de las compras y, y, de, la, y de la logística, eh, el abastecimiento y demás, en un momento que parece que todo esto de, del abastecimiento y el mundo de las compras ha saltado por el tema del gas, por el tema de la luz, por el tema del transporte de, a través de, de barcos. Y, y yo creo que hoy tenemos, como decías, un panel de gente Súper interesante. Y si quieres, vamos a empezar con, con la primera de las personas, que es eh, Josep. ¿Qué tal, Josep? Josep es el director general de ITVIT. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Un placer tenerte aquí. Y quería, antes de que luego entremos en el debate entre, entre todo el grupo que tenemos de expertos que, que ha trabajado en ese mapa que, que hemos hecho público hace poquito, eh, de la tecnología que se utiliza dentro del mundo de, de las compras y el, y el abastecimiento. Quería preguntarte a ti, eh, ¿cómo ves eh, cómo impacta en una compañía el uso de la tecnología eh, en este mundo de, de las compras y del ProcureTech? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene en una compañía el uso correcto de esta, de esta tecnología? Bueno, pr primero, eh, Juan Antonio, agradeceros a ti, Emilio y y a todo el equipo de, de Latina Valley ¿no? por, por, por, por, por habernos dejado participar en esta, en esta charla de debate por un, tema, por un tema concreto y es que creemos que difundir la, la importancia de la tecnología en el ámbito de las compras pues ayuda a generar reflexión en, en muchas compañías que, que, que posiblemente pues, pues, eh, se hayan encontrado que, que les falta, ¿no? Les falta, les falta generar ese debate y les falta encontrar soluciones. ¿no? Entonces, cuanta mayor difusión, más, yo creo que más oportunidades tendrán las compañías a poder identificar y seleccionar la, la, pues la mejor alternativa. Respecto a la primera pregunta, bueno, la tecnología, eh, podríamos decir que es una, que es una excusa necesaria ¿no? y, y más actualmente y lo que nos permite al final es, es catalizar ¿no? y es es un ingrediente fundamental para, para gestionar información, datos y para poder, eh, pues, pues, eh, pues poder controlar y, y tomar decisiones de forma colaborativa y siendo muy eficiente. ¿no? ¿Y, ¿Y qué aporta a las compañías? Pues en el ámbito de compras aporta, yo diría, dos, dos, eh, dos grandes valores. Uno es un efecto directo sobre ...sobre las decisiones de compras que te utiliza el gasto, y ahí estamos hablando de, de mejoras en, en las compras, es decir, en, en, en el gasto de, de 17-15% con el uso de tecnología. Y luego, lo que te aporta es, es un recurso más, es decir, la tecnología, evidentemente, no, no, todos, digamos, no es un robot, pero al final es como si te aportara prácticamente un 30% más en recursos respecto a, ti, a tu equipo. ¿eh? Y hoy en día, sí, que, todo, que todo va pues, muy rápido y que, y que hay, un, hay, un, hay un proceso de cambio rápido, pues es muy relevante. Eso te iba a decir. Ahora, con, con toda la, la pandemia, no solo la pandemia, sino con todo lo que se está viviendo ahora de problemas de abastecimiento, o sea, ¿cómo ha afectado esa llegada de, de la pandemia a esta llegada de tecnología al mundo de las, de las compras. Sí, bueno, sacando fuera, digamos, el tema del, de, de la parte, digamos, más, más negativa del, de la pandemia, o del COVID, yo diría, en, respecto a tecnología, el, el COVID ha acelerado aproximadamente unos dos, tres años mínimo. Es decir, compañías que se estaban planteando un proyecto a, a un año y medio, dos años, pues lo están afrontando hoy, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se han encontrado eh, trabajando en, en un modo desagregado, eh, pues cada uno en nuestras casas, etcétera, ¿no? Y faltos de, de canales colaborativos donde poder gestionar mucha información. Perfecto. Yo creo que luego vamos a tener en, en ese debate que te pediré como... Eh, que, que lideres un, un poquito como, como experto en, en compras podremos profundizar un poco más Quiero también ahora eh, dar la bienvenida a Pablo Sicilia ¿Qué tal Pablo? Hola, buenas tardes eh, Un placer, ahora te voy a preguntar sobre todo que nos comentes un poco el proyecto en el que estás en, en la Croix y también que me vayas comentando la, impor la importancia de fomentar esa colaboración entre las compañías y toda esta parte de tecnología de compras? Bueno, pues eh, dentro del mundo de los proveedores, eh, para todas las compañías y todas las organizaciones es algo fundamental. ¿no? Eh, yo quería empezar contando un poco pues, los resultados que hay de varios estudios en los que demuestran que... El tener una estrategia coercitiva o punitiva o de poner multas exclusivamente a los proveedores limitan considerablemente su compromiso, disminuyen la calidad de sus acabados o la implicación que ellos tienen, ¿no? Y esto, pues, es un problema importante para todas las empresas. Al fin y al cabo, nuestras organizaciones, sean empresas o sean organizaciones del ámbito civil o medioambiental, tenemos unos objetivos a crear un valor a medio y largo plazo y en eso, evidentemente, los proveedores tienen un papel importantísimo que decir, ¿no? Piensa que entre el 50 y el 80% de los ingresos que tiene una compañía normalmente son soportados por, o son comprados a, a proveedores ajenos a la propia compañía, ¿no? Entonces, eh, sin ellos nosotros no podemos avanzar. A, además, ellos en muchos casos son nuestros ojos. Ellos conocen muchas veces su mercado, su procedimiento, lo conocen muchísimo mejor que nosotros. Pueden incluso conocer competencia nuestra o, o sectores asimilados que en los que están haciendo cositas en tecnología muy interesantes y que nos pueden servir a nosotros también no entonces ese, esa capacidad que tienen para ayudarnos a creo que acabamos de perder a Pablo eso, eh, eso iba a decir muy, Digo, muy, como no, como como de no perder como no veía mi pantalla, digo, no sé si me he perdido yo o se ha perdido o se ah, vale. perdido, Pablo. Pero no pasa nada, vamos a, a, por, a por el... Ya sitio. estoy de vuelta. Vamos. Ah, no te preocupes. Pablo, te hemos perdido solo un poquito. No te preocupes. Si quieres, ahora en el debate profundizamos un poco más. Pero antes también te quería preguntar, ¿cómo has visto este mapa que se ha construido de tecnología de, de ProcureTech? Eh, ¿En qué ayuda a, a alguien que trabaja en el mundo de las compras el tener todo ese mapa visual de qué tecnología se utiliza y qué categorías hay? Pues, eh, evidentemente, nos ayuda a centrar eh, la visión. So, eh, dentro del mundo de las compras suele haber una escasez de, de gente en los departamentos, con lo cual eh, muchas veces nos cuesta mucho el sacar tiempo para hacer un análisis global del mercado. Y esta herramienta, sin duda, nos ayuda, en primer lugar, a conocer qué tecnologías tenemos disponibles y en qué nos pueden ayudar y además eh, nos hace ya un poco esa labor de sourcing o de búsqueda de proveedores para poder encontrar a quién dirigirnos. ¿no? Ya es un poco labor de cada compañía junto con el comité de dirección y el resto de, de compañeros pues de, de ver dónde tenemos nuestro principal problema para ir abordando poco a poco y, y ver cómo poderlo unir al ERP que ya podemos tener implantado y demás. Pues desde la Academia te agradezco mucho que también has liderado este año un poco la, la construcción de ese mapa, eh, que yo creo que luego vamos a poder profundizar un poco más. Y ya, dar la bienvenida también a Martín Martínez, que también quiero que comente un poco en el, en el proyecto en el, en el que está. Y también que me vaya hablando un poco de cuál es el resultado eh, a la hora de reducir costes con una buena información de base comparado con no tenerla. Y entiendo que la tecnología ayuda mucho en tener esa información de, de base. Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de, de estar aquí con vosotros. Y, bueno, recogiendo tu pregunta, pues la diferencia es... Eh, yo, yo a, mí, a mí me gusta ser muy, muy directo. Es, es de un 10%, por lo menos. Wow. <ríe> es decir... Eh, eh, nosotros tenemos una frase en consultoría que es eh, no es que no sepas ahorrar, es que no sabes dónde. ¿No? El problema, el problema justamente es justamente saber dónde hay que ahorrar y para eso eh, hay que tener datos. Los datos son, son fundamentales. Cuando uno tiene, tú imagínate que estás hablando de un servicio, por, por, por decir algo, de, de limpieza. ¿no? Es, muy, es muy diferente decir yo me gasto 15.432 euros al mes en limpieza, que hay gente que, que ni puede decir cuánto así de rápido, a decir, me gasto, eh, sé dividirlo entre el número de sedes, sé dividirlo entre superficies de eh, diferentes superficies de limpieza, sé dividirlo entre, entre eh, tengo la estructura de costes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo ve así ya la cosa, la cosa cobra otro, otro, otro color. Claro. Y, y esto, esto es tecnología. O sea, al final, el, el reporting de proveedores eh, se tiene que asentar sobre una tecnología u otra. Me da igual que se haga a mano, que ya va mal, que, que se haga con unas herramientas de spend análisis potentes. ¿no? Ahí, ahí influye mucho. Porque a la hora de, de siempre alguien que se acerca a una compañía para hacer negocio, la labor muchas veces de esa persona de compras... Eh, tu bonus eh, es contrario al que tienes delante, o sea, eh, dependiendo de lo que tú ahorres y le bajes, eh, eh, lo que él consigue es lo que consigues tú, ¿no? Bueno, así visto al principio, Porque, visto de esa manera. Aquí, aquí me sobra el dinero. Pero, pero entiendo que es... Un... Eso para ti que te sobra el dinero, claro. <risa> no, pero no, no hay que verlo de una forma tan... tan eh, ganar-perder, ¿no? En negociación se, se usa mucho este concepto, ¿no? O sea, eh, yo creo que los malos departamentos de compras hacen su bonus a costa del proveedor. Los malos departamentos de compras hacen su bonus a, a costa del proveedor. Los buenos departamentos de compras, como decía un poco Pablo antes, no, no. hacen su bonus... Con creatividad para poder ganar los ahorros no del margen del proveedor, sino de otra parte de la estructura de costes que no afecta a la rentabilidad del proveedor. ¿Vale? Entonces, eso significa cambios operativos, cambios en la forma de utilizar los servicios o los productos y otra vez vuelve la tecnología aquí. Es decir, ¿cómo, cómo yo mido lo que estoy consumiendo, cómo tengo integrados esos costes... ¿Cómo puedo mirar esos datos? ¿no? El, el business intelligence y todo este tema es muy importante para eso. Y, y de esa manera se pueden articular eh, soluciones de negociación que sean win-win, este famoso win-win que todos buscamos, Exacto. pero que a veces es difícil lograrlo pues porque no hay datos encima de la mesa. Exacto. Pues va, eh, vamos a tener ahí, creo que un debate muy bueno con, con todos vosotros. Voy a dar la bienvenida también a Pablo... Eh, Wagner, que nos viene desde el otro lado del, del charco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer y muchas gracias por la invitación. Aquí nos va bien. Has visto que tenemos dinero. Tenemos una caja ah, ah, llena ah, de dinero. Ah, o sea, eh, nos sobra el, el dinero. Ahora hay que ver qué hacemos con, con, tanto, con tanto dinero. Te quería preguntar de una cosa que dentro de la academia, dentro de Skiller, Vemos que es eh, siempre muy importante, detrás de toda esa tecnología hay un talento humano. Eh, al final, pues eh, yo lo veo casi como la gasolina. O sea, tú puedes tener las mejores herramientas, pero si no hay ese talento detrás, eh, por sí solas no van a ningún sitio. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú eh, el tema del talento dentro de la tecnología en, en áreas de compras y abastecimiento? Buenísimo. Bueno, te voy a, voy a responder. Voy a hacer un pequeño, pequeñas aclaraciones y comentarios antes. Bueno, primero agradecer nuevamente a vos, Juan, y a Emilio, a Skiller y a Latina Valley por esta invitación, que es un placer hablar de temas de compras bueno, con colegas eh, tan distinguidos. Eh, segundo, eh, hablando de, este, de esta pregunta acerca de la, de la tecnología para áreas de compras, Quería comentarles, como vos decís, este, Juan, bueno, qué pasa, digamos, del otro lado del mar, qué pasa en Argentina. Primero, hoy no tenemos un, eh, un trabajo como el que Skiller hizo en España, acerca de toda la tecnología que hay disponible para las áreas de compras, por lo cual va a ser este, muy importante, este, o sea, teniendo este material, vamos a poder seguramente poder hacer más no, eh, más eh, aplicación tecnológica de compras. Eh, va a ser un placer poder ayudar. Después, para responder esta pregunta, ¿cómo estamos en Argentina, es eh, decir, para eh, todo lo que tiene que ver esta eh, innovación en digitalización? Eh, ustedes saben que en 2019 eh, yo lideré un benchmark que se hizo en Argentina, donde el, eh, lo que son empresas grandes en su mayoría, eh, han respondido a 54%, un 42% no utiliza herramientas de innovación eh, digital y tecnológica para áreas de compras. Y eh, yendo al punto que vos preguntás acerca del talento humano, solamente un 20% de las eh, áreas de compras tienen un plan anual de capacitación donde entrenan a su gente. Wow. Entonces, hay un gran terreno fértil para poder comenzar con todo lo que es la innovación y digitalización eh, en, en, en Argentina y, por qué no decir, en, en, América, en América Latina. Entonces, cuando hablamos de... ¿Qué pasa si yo implemento alguna tecnología, innovación tecnológica en compras sin considerar eh, lo que es el talento, el talento humano? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar hay que considerar que hoy todas las áreas de compras, por lo menos en Argentina, Latinoamérica y supongo que en Europa si están más avanzados, algunas cosas de esto debe haber, queremos pasar de ser bomberos a estrategas. Entonces la tecnología es, digamos, nuestra gran, gran eh, aliada. Entonces si yo no considero el talento humano en esta implementación, yo digo, ¿para qué implemento tecnología? ¿Para qué voy a agarrar todo este cuadro de skiller y, a, y implementar varias herramientas? No lo hago porque, digamos, este, porque soy fanático de implementar tecnologías, porque quiero lograr un resultado, quiero agregar valor, quiero estar eh, más cerca de la estrategia de la compañía y conseguir resultados para mostrar y ser menos bombero o estas compras, digamos, chiquitas. Entonces, para eso hace falta una buena implementación de esta herramienta y después que se use un buen uso. Entonces, para todo esto, considerar el talento humano que va a estar implementando y utilizando el, el sistema o los sistemas de aplicaciones es fundamental porque si no, o no voy a conseguir los objetivos de una adecuada implementación o si bien finalmente puede implementarlo, la gente no lo va a utilizar. Y es como comprar una, una computadora para usarlo como calculadora, es lo peor que nos puede pasar. Así que ese es el, el primer, el resumen a, de respuesta a tu pregunta. Fenomenal. Pues lo que vamos a hacer es eh, cederle el testigo ahora eh, para ese debate profundo de, de tecnología en compras a Yusef. Yusef, te dejo que preguntes sin miedo a, a nuestros expertos porque seguro que, que conocen bien este campo. Pues muchas gracias. Ya que tengo la oportunidad, pues me voy a aprovechar porque es un placer estar aquí. Con, con los tres y, y seguro que nos va a salir aquí una una receta pues muy interesante ¿no? el eh, eh, primero haceros una reflexión no es eh, el otro día leía que, que los procesos de compra son tan antiguos como los de ventas ¿no? y, y casi tan antiguos como, como las relaciones humanas y estamos hablando de, de neolítico ¿no? de, de, de 6.000 antes de Cristo o 5.000 etcétera ¿no? entonces Claro, cuando, cuando piensas en innovación y por otro lado ves que es algo tan, tan, tan maduro, ¿no? o, que, o que teóricamente es una, una relación tan, tan, tan básica desde los inicios de la humanidad, pues te sorprende, ¿no? Y, y realmente hay un recorrido muy, muy, eh, pues, muy amplio hoy, ¿no? Y, y lo segundo que os quería, la segunda reflexión que os quería hacer es, y eso ya haciendo una reflexión desde el ámbito más profesional que nosotros vivimos, cuando hablamos de innovación. A veces eh, se, se, la, la palabra en sí se, se utiliza para, para muchas cosas, pero no para lo que es, ¿no? que es que te ayude de alguna manera, eh, esa innovación que, que te ayude o bien a solucionar un problema ¿no? o a generar un valor adicional. Es decir, es, es un poco lo que los americanos eh, pues, pues identifican como un pain, ¿no? es decir, eh, resolverte un problema o generarte generarte un gain que sería una satisfacción, ¿no? Y en ese aspecto, yo lo que os, quiere, lo, lo que os quiero, quiero lanzar dos preguntas. ¿no? Cuando hablamos de innovación en, en compras, vosotros que lo vivís cuando, cuando estáis con clientes, ¿de qué estamos hablando o, o, o el cliente en qué está pensando, no? Es decir, está pensando puramente en la implantación de una tecnología, en la digitalización de un proceso, ¿En qué está pensando? ¿No? Esta sería un poco la pregunta. ¿Qué os encontráis? Y la segunda pregunta que os hago es eh, ¿qué receta haríamos? ¿no? Para, para, es decir ¿qué, qué, ¿Cuál sería nuestra receta para poder identificar los aspectos que consideramos eh, prioritarios y claves para, para una buena digamos, innovación en compras? ¿no? Y sobre todo, y perdonad, para que no... Para que no sea un, un proyecto puramente de marketing interno, ¿sí? Que pasa en muchas compañías, es decir, que lanzamos un proyecto de, de innovación o digitalización y a veces eh, pues se queda puramente en eso, ¿no? un, un proyecto de marketing interno. ¿Empezamos con Martín? ¿Martín? Vamos allá. <risas> Gracias. Gracias. Eh... Yo sigo en mi línea de, de, de, de contestaciones rápidas. Yo creo que innovar, innovar es diferente palabra para cada actor en, en este mundo. ¿no? Eh, yo creo que para el CEO o para el director financiero, que generalmente el 70% de, com, de los compradores de España, su jefe es el director financiero, innovar significa eh, sacarle valor a la cadena de proveedores, obtener valor de los proveedores que se... Que se que se traduzca en, en valor para mi negocio. Es decir, mi negocio innova, como decía también un poco Pablo antes, mi negocio innova con la innovación que traen los proveedores. ¿Vale? Entonces, el CEO y, el, y, y, y Dirección Financiera innova por ahí. Eh, compras, tiene yo diría que tiene una, una, una comprensión de la palabra innovación que está muy relacionada con su carga de trabajo. Compras, por naturaleza, es un, es un departamento que es un cuello de botella. Porque tiene que conectar a clientes internos con, con, con proveedores. Entonces, cuanto más clientes internos y más proveedores, más, más trabajo tiene. Entonces, hay mucha. Hay, cuando suena la palabra innovación, mucho está ligado también a, a la carga de trabajo. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo que eh, en mi trabajo de forma más rápida? Entonces, aquí entran temas como herramientas de compras, herramientas de business intelligence, sistemas de pago rápidos, sistemas de planificación de la demanda rápidos. Eh, todo este rollo, ¿no? Externalizar proveedores para quedarme con lo, con lo interesante. Estas dos vertientes, diría yo. Muy bien. Bueno. Eh, Pasam, pasamos bueno. con, palo, pasamos con Pablo Sicilia? Pablo. ¿Estás congelado? Pablo Wagner, por bien, favor. Se ¿Nos ha congelado? Sí, se nos ha congelado, se nos ha congelado. Pablo Wagner, por favor. Bueno. Eh, ¿Qué tal? Bueno, eh, muy interesante acá lo que estaban este, comentando. Primero, eh, eh, lo que es este foco de, de innovación y creo que es importante lo que vos decías, eh, Joseph, de que digamos, no sea algo digamos, de marketing interno que no tenga resultados. Acá en, en, en América Latina decimos para, para la galería, para mostrar, pero que la realidad no tiene efectos. Exacto, exacto. Entonces, eh, en ese sentido, yo lo que comento brevemente, eh, la, in, la innovación, Bien entendido, está vinculado con un objetivo que se quiere conseguir. Eh, si no se logra o si no se, no se hace llegando hacia los objetivos, para la galería. Entonces, por ejemplo, si yo implemento un portal de proveedores, un sistema de subastas o alguna otra herramienta tecnológica con el objetivo de poder generar este, más ahorros, más logros, logros, reducir la carga administrativa, reducir esto que también comentaba Martín, digamos, la carga vinculada digamos, con ser bombero. Si yo implemento estas herramientas, y logré los objetivos, fue un acto de innovación. Si yo las implementé, pero la gente, ni los proveedores, ni la empresa la siguen usando y no hay ningún resultado, es solo para la galería y eh, es lo peor que puede pasar. Porque cuando vos implementás una de estas herramientas, que es mucho tiempo y esfuerzo y dinero, vos querés lograr estos resultados. Entonces, eh, por eso, yo creo que lo más, lo más importante y un poco eh, cerrando, es para que la innovación, realmente tenga un, un resultado que justifique, digamos, el esfuerzo que se hizo, hay que trabajar mucho, de vuelta, con todo lo que es, digamos, el equipo humano, digamos, del proyecto y de la empresa. Y también ser muy prolijos y planificar muy bien. Porque a veces, bueno, queremos simplemente intentar esta herramienta y lo hacemos rápido y no nos sale como queremos. Entonces, el orden y trabajar con la gente nos ayuda a que la innovación sea realmente efectiva. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí. Eh, Pablo, que ahora creo que te tenemos ahí. Sí, hola, va. buenas tardes de nuevo. Vale, parece que hoy la conexión a Internet está jugando una pequeña mala pasada. Pero bueno, ya estoy de, de vuelta y espero que ya no vuelva a cortarse. Estabais hablando sobre cómo la tecnología de alguna manera pues, nos puede ayudar, ¿no? Eh, se ha hablado de varios aspectos, en muchos casos a mí cuando me preguntan sobre cómo podemos pues bueno, avanzar en estos temas, muchas veces una de las partes más fáciles de, de mejorar es empezando por los propios procesos internos ¿no? que nos pueden permitir, eh, por una parte reducir tiempos y por otra eh, mejorar la gestión de los riesgos, y si no equivocarnos a, a, a manejar la información ¿no? y obtener una información pues, de, de mayor calidad. Porque esto luego además lo que nos va a permitir es trasladar a, hacia nuestro proveedor el, el tiempo que estamos ganando gracias a toda esta tecnología y a la mejora de procesos que estamos haciendo y el poder empezar a trabajar con ellos pues en temas de, de mayor calado, ¿no? de que pueda ser el mero hecho de meter una factura, pues eh, se puede llegar a hablar incluso con ellos eh, para ayudar a, a la propia relación a través de una gestión de contratos, pues de, de, a través del blockchain o mejorar el tema de facturación electrónica y, y un montón más de eh, puntos que se pueden ir trabajando poquito a poco. Pero yo como base diría que, bueno, eh, no hay que temer y que se puede empezar desde, desde una base para ir construyendo poco a poco, primero para darnos cuenta de que somos capaces, que muchas veces en compras parece que da miedo, y también para explicarlo. Ya no solo a los proveedores, sino también dentro de nuestra propia compañía, ¿no? Que se pueden obtener cosas muy interesantes. Eh, eh, muchas, gracias, muchas gracias, Pablo. Antes de que Josep pase con el siguiente tema del debate, eh, compartiros un par de preguntas de, de la audiencia. Entonces, la primera eh, va para Martín, que es cómo lidiar con aquellos clientes que solo desean obtener una rebaja de precio a toda costa, que no le importa ni calidad ni otro tipo de servicios añadidos ¿Y, y cómo puede hacer una respuesta adecuada desde el punto de vista de proveedor ante esas circunstancias. Martín, por favor. Es hmm, La pregunta del millón. <risa> yo, yo también soy vendedor. Eh, yo, yo creo que después de, de muchos años, yo llevo ya una pila de años en, eh, negociando con proveedores en los proyectos de, de EPSA. Eh, el, el cliente siempre va a pedir una rebaja de precios y es lógico que ocurra así. ¿eh? Es casi que la naturaleza, es así. Quiero decir, el precio de un servicio baja. Yo creo que tú como proveedor lo que deberías es innovar, otra vez esta palabra mágica, eh, innovar de forma que puedas cargar más precio en lo nuevo, previendo que lo, el precio en lo viejo. Cuando digo lo nuevo y lo viejo, quiero decir el viejo servicio, ¿no? El, el servicio que ya lleva años en el mercado. Eh, eh, pueda bajar de precio naturalmente incluso morir en un futuro pero el nuevo el, el valor nuevo eh, eh, el, el valor nuevo se paga bien es decir el, el cliente todavía no ha tenido tiempo muchas veces en investigar el valor nuevo está tan contento con el valor que le das que no te que no te pide precio entonces como estés operando en un sector que sea maduro el precio está comprometido Muchas gracias, Martín. Y otra pregunta que tenemos de Rodrigo Cruz, para eh, de la audiencia eh, de nuestro ponente, quien se anime a responder, que es que está teniendo problemas con su propio proyecto de mercadeo eh, en América Latina y de mentoría, en el que eh, la estrategia de innovación siempre está relacionada con el uso de gran capital. Y, y a ese tipo de proyectos de mentoría y de, y de mercadeo hay un cierto rechazo. ¿Quién se animaría a darle una solución para Rodrigo? Bueno, yo, yo antes he hecho una, un pequeño apunte ¿no? y es que parece que todo lo que es tecnología cuesta mucho dinero y muchos meses de puesta en marcha y da mucho miedo, ¿no? primero al propio comprador que, que está teniendo esto y a la persona a quien se lo tienes que, que mostrar, entonces muchas veces hay que empezar por cosas igual pues más sencillas. Podemos hacer objetivos eh, cortos pero contundentes donde poder empezar a trabajar porque todos tenemos, pues el ejemplo de los procesos, yo siempre lo he, ya he dicho antes, lo, lo pongo porque suele ser un punto donde trabajar muy en profundidad y, y que controlamos ¿no? y que además solemos poder meter mano sin necesitar grandes autorizaciones, ¿no? porque al fin y al cabo queda un poco dentro de, de nuestro círculo de, de actuación y de nuestras responsabilidades. Y eso, evidentemente, hay que trabajarlo, hay que obtener unos resultados y eso hay que saber transmitirlo, eh, que es otro punto importante también dentro del departamento de compras. Y es que a veces no somos responsables de compras, sino que somos Excel. Y esto no siempre es correcto. ¿no? Hay que saber transmitir también los resultados que estamos obteniendo, cómo los estamos obteniendo y saber tocar un poco el corazoncito a esa gente que, que tiene que, to que tomar la decisión. ¿no? no tenemos que ser igual siempre tan analíticos, sino eh, de nuestros propios números, sino mmm, empatizar con la importancia que le pueden estar dando pues, a esa gente que tiene que decidir. no, y, y, y vendérselo y mostrárselo que les va a ayudar a una preocupación que es verdaderamente suya, no nuestra. Entonces, hay ahí... ...varios pasitos que se pueden ir dando... ...y no siempre hay que plantearse desde cero... ...el hacer un gran... ...un gran proyecto. Exacto. Yo yo un poco, Pablo... ...complementando lo que lo que comentas... ...diría... ...hoy en día la tecnología... Eh, ...ha cambiado en, en dos... ...en dos aspectos fundamentales. Uno... ...no hay tecnología para todo tipo de tamaños de compañías. ...es decir, hoy en día... ...ser una compañía de tamaño mediano o pequeño... No, no tienes por qué eh, no encontrar tu solución tecnológica, es decir, existe. Y segundo, las implantaciones tecnológicas hoy, el enfoque que tienen es, es, como decía Pablo, es progresivo. Es decir, el planteamiento de grandes proyectos de implantación dramáticos, costosos, que puedan poner en duda pues, la propia, digamos, la, la, el propio día a día ¿no? o, o que puedan afectar el día a día del trabajo de la organización, esto es lo que está cambiando y, y el planteamiento es diferente, ¿no? Porque la tecnología es... La implantación tecnológica hoy es continua, es decir, esto no, no va de, de implantar hoy y estoy cinco años tranquilo. Esto va de, de, de empezar hoy y continuamente ir incorporando pues, mejoras, ¿no? Forma parte, como, como también mencionaba Pablo, del, del propio proceso, ¿no? Eh, Pablo, había pedido la, la mano? Por favor, Pablo. Bueno, quería comentar muy brevemente, ya que hablaron de Latinoamérica, eh, que yo creo que es una gran oportunidad. Nosotros en PWA hacemos muchos eventos para áreas de compras y los que son de tecnología eh, se llenan. Entonces, decirle acá al, a la persona que hizo la pregunta que la oportunidad está y con todos los comentarios que, me hicieron, que hicieron recién este, mis compañeros, eh, le deseamos todo el éxito para que pueda implementar, pero está, está la oportunidad, hay que buscarlo, hay que ser persistente y en Latinoamérica hay interés para incorporar tecnología, así que, eh, hay que hay que seguir probando, ya, ya va a llegar Perfecto, y, y yo me lo apunto <risa> Muy bien, eh, pues si os parece os lanzo, os lanzo otro reto, ¿no? Y, y una vez hablado de hemos hablado y hemos comentado un poco la tecnología, la innovación, ¿no? eh, la clave ahora es cómo generamos valor, ¿no? porque sabéis que en compras, como decía Martín, pues es un cuello de botella, es un departamento que históricamente ha tenido una valoración, pues, pues, eh, pues digamos que no, no ha sido la estrella de de la organización, ¿no? cada vez tiene mayor relevancia, pero ¿cómo generamos ese valor? ¿no? Y ahí os quiero lanzar dos preguntas. Una es, en esos procesos de cambio, de transformación, donde, donde hay los tres aspectos que habéis comentado, ¿no? la parte de, de innovación en proceso que comentaba Pablo Sicilia, ¿no? la parte, la parte de, de identificar el valor que comentaba, que comentaba también Martín, y la parte muy relevante que, que comentaba Pablo Wagner, de, de, de, de la organización. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos confirmar? Si llevamos a cabo un proyecto de, de transformación eh, digital o de innovación con, con tecnología, ¿cómo podemos confirmar el valor? No? Es decir, ¿cómo, cómo trasladamos a, a, nuestros, a nuestros responsables, a nuestros directores, etcétera, que se ha confirmado el valor que esperábamos? No? Y, y, y enlazando con eso, eh, ¿cómo, cómo utilizamos los datos, ¿no? Cómo de relevantes son los datos hoy para compras. ¿Quién te anima? Eh, bueno, yo si queréis lanzo un poco el tema y así luego Martín y, y mi toca yo, Pablo, pueden, pueden continuar. ¿Cómo se obtiene valor? pues eh, eh, Cuando empecemos un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es definir los objetivos. Eso es fundamental porque si empezamos a meter tecnología como pollo sin cabeza, pues al final no vamos a saber ni qué incorporamos y como comentabais antes, vamos a tener un ordenador para usarlo de calculadora. ¿no? Entonces, esos objetivos tienen que estar claros desde un principio. Cada empresa tenemos eh, conocimiento de dónde podemos estar teniendo más problemas o de eh, gestión del tiempo, de problemas de, de datos porque igual no son correctos, o de rapidez en la ejecución de, de, dentro de fábrica o la, problemas de calidad. Entonces, todos esos objetivos tienen que estar definidos desde el comienzo y tener muy claro cómo, cómo evaluarlos para poderlos mostrar. Y, como os he dicho antes, es importante que los objetivos que busquemos sean relevantes, no solo para nosotros, sino para la propia compañía, ¿no? porque la preocupación que exista sea sea soportada y luego pues, ser muy concretos. No podemos entretenernos en mostrar 10 hojas de, de datos, ¿no? sino ir muy, mucho al dato concreto y a la preocupación existente en cada uno de los aspectos. Y para eso es muy importante, yo creo, tener al equipo motivado y con una formación adecuada, ¿no? que antes ha salido un poquito eh, el tema. Si sabemos qué es lo que tenemos que buscar y cómo, eh, pues vamos a tener mucho más fácil poder luego explicar cuál es el valor. Pero para eso tenemos que entenderlo. ¿Pablo Cecilia? Sí. Oh, oh. Eh, sí eh, ver, Pablo Walsh. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. <ríe> Pedimos disculpas la próxima <ríe> vez. También. Yo voy a usar mi segundo nombre, que es Daniel, entonces es más fácil. Bueno, muchas gracias igual. Bueno, eh, yo quería responder muy, muy brevemente eh, porque vos, yo sé, hablaste del de tema de transformación, generar valor y yo creo que, no, no sé cómo será en, en España, entiendo que es algo similar pero eh, en reuniones que hemos tenido eh, en Argentina, por ejemplo en 2019 ha salido de un montón de áreas de compras que la gran mayoría, la totalidad, quería ser más reconocida y más valorada. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esto, cuando partimos de áreas de compras que, en general, en muchos casos, a veces no tienen el grado de profesionalización que necesitan y están muy abocadas, eh, como comentaba este, acá Martín, eh, en todo lo que es, digamos, el día a día, la gran carga de trabajo. Bueno, de hecho, una empresa, eh, donde, un área de compras que, como llamo, esos bomberos que tanto el tiempo van dando incendio, que eh, ese área de compras no va a ser valorada y no va a poder ganar ni legitimidad ni, ni respaldo eh, para para conseguir recursos, para implementar ninguna herramienta. Entonces, el primer tema, yo creo que si tenemos que decir tres temas básicos, primero, transformar el área de compras en todo un proyecto, en procesos, personas, tecnología, vinculación con el interno, con proveedor, todo un proyecto de transformación. Después, generar valor. En vez de, digamos, eh, los ahorros de una compra puntual, una ahorra de una gran compra estratégica. Y el tercer punto es vender el área de compras. Y esto lo digo así. Nosotros los que los de compras somos como los del área de venta, pero del otro lado el mostrador. Como dice Martín, hay que vender lo que hacemos. Un encuesta que hicimos en PWA el año pasado, solo el 6% de las personas que participaron, que participaron, consideran que tienen el tiempo necesario para vender su área. Entonces, eh, ante eh, la pregunta... Cómo generar este, este valor agregado, cómo ser más reconocidos, cómo acceder a mayores recursos. Tenemos que primero empezar a transformar el área que llega un tiempo, generar valor, resultados que a la empresa les da interés y poder vender nuestros resultados, que es muy importante, así como generarlos. Perfecto. Si queréis, yo puedo apuntar algunos datos que yo tengo de, mi, de, mi, de mis equipos, ¿no? nosotros hacemos consultoría de compras no trabajamos directamente en tecnología aunque tenemos una división que hace externalización de compras clase c pero hay datos muy concretos mira eh, un departamento de compras centrado en la, en la estrategia es decir que no hace pedidos que para mí eso es algo que hay que quitar de entrada es decir que no está metido en lo transaccional está con todo su ser concentrado en el valor eh, nosotros en los proyectos entregamos, entregamos rentabilidades de, de 4X dentro del año y de, y de 8X en un par de años, o sea, como mínimo. Es decir, el coste del proyecto es 10 y entregamos 40. Entonces, ¿eso por qué es? Pues porque no estamos perdiendo el tiempo en, en cosillas sin valor. Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay un dato. Es decir, cuando tú pones tecnología... ...como por ejemplo una, una herramienta de compras o de planificación de la demanda o de, o de, o de gestión de pedidos y demás, eh, debes esperar que tu equipo, si lo centras en lo que es importante, haga un incremento de entrega de resultados y resultados en compras y ahorros de por lo menos el triple. Eso, eso es un dato... Eh, eh, también preguntabais en cuanto a la transformación, ¿qué, qué, qué más, ¿cómo podemos valer, eh, vender en valor esa transformación? Bueno, uno es este, el, el, el, los resultados económicos. Otro es la visibilidad también de los datos. A los departamentos financieros les encanta la visibilidad. O sea, el poder responder al dato de en qué me estoy gastando el dinero, eso no es fácil en una empresa. ¿eh? Y yo creo que eso es algo que compra cualquier directivo. O sea, eh, yo, yo, yo creo que no es difícil vender un proyecto de transformación tecnológica. No es, no es difícil, porque es, es como muy evidente lo que hay. Otra cosa ya es, como, como decíamos, la capacidad que tenga el departamento de compras para, para transformarse en un vendedor de proyectos, ¿no? Que eso, eso va un poco ya más en los skills de la gente, en el talento y demás. Pero, pero el, el ROI está. Correcto. Gracias, Martín. Tenemos... Perdona, perdona, Emilio. sí si, que si os quería enlazar un poco una... También hay una reflexión, ¿no? Porque os encontraréis como, como otros con compañías que, que, se, que se, se le frena o, o, o el departamento de compras utiliza poca, poca tecnología, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué creéis que eso pasa, no? Más, más allá de, de que no se plantee en ese proyecto, es decir, ¿cuál creéis que son las causas de que nos encontremos? Yo creo que el otro día, eh, hablando también en otro foro, se identificaba que no más de un 35% de las compañías del IBEX, del IBEX, tienen una, una tecnología integral en compras. Del IBEX estamos hablando, ¿no? Imaginad si vamos a, a lo que es la PyME, ¿no? Es decir, aunque no sea la pequeña empresa, la mediana empresa. ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que hay esas reticencias? ¿Cuál creéis que son los, los factores que afectan a eso? Pues. Yo creo que uno muy importante es que muchas veces la gente no sabe ni por dónde empezar. Eh, estamos metidos muchas veces en, en lo transaccional que, que con mucho sentido Martín eh, apunta, ¿no? que hay, hay que tratar de reducir al máximo y, y no sabe por dónde empezar. Una herramienta como este círculo Procurate que tenemos ahora entre manos y que estamos presentando, pues nos ayuda también un poco a resolver esta parte. Luego... Eh, en otros casos, es esto de, yo estoy aquí con una rueda cuadrada, no te voy a hacer caso a utilizar una rueda redonda, si con esta me va bien, ¿no? Y sí. si yo con esta ya estoy consiguiendo avanzar. Pues, para no me no hace falta. ¿eh? Eso es otro sí. punto muy interesante. Y luego, pues, la habéis nombrado antes también, a través de la pregunta, o porque se supone, o presuponen que los costes son muy elevados, o que va a ser muy difícil, ¿no? O que no tenemos la formación suficiente, ¿no? Y aquí entra un poco el reskilling y eh, la formación. Otro dato, ya que veo que sois gente con bastante información, en eh, el estudio de McKinsey and Company eh, habla de que el 87% de las compañías prevén que en los próximos cinco años van a tener que hacer frente a, a un gap de capacidades entre lo que se necesita para comprar y lo que sus compradores tienen. ¿vale? Y, y aún peor, un 43% dicen que ya lo estamos percibiendo, ¿no? que ya hay un, un déficit. Con lo cual, si el 43% de estos encuestados dicen que ya hay un problema entre la tecnología que hay implantada y la gente que tienen trabajando, imagínate para ponerte a, a innovar en cosas nuevas, ¿no? Yo quería agregar un, un, dos temas breves. Primero, aprovechando acá la, la foto y el video de Juan Antonio, si en un área de compra necesita dinero para implementar un sistema, ahí es Juan Antonio, la foto tiene mucho, así que una alternativa es esa y es muy buena. Y la segunda es, y acá es, yo les voy a responder una pregunta, la pregunta es, eh, vos, área de compras, eh, o sea, es decir, tu, la dirección en la que vos reportás, ¿sabe lo que vos haces? ¿Sabe eh, los resultados que vos generás? Eh, ¿Sabe los problemas que vos tenés? Porque quizás eh, tomando, me dice, bueno, eh, mi, mi área está como bombero y hay muchos problemas de los sistemas que se resuelven en forma manual. Por ejemplo, enviando las órdenes de compras. ¿Tu dirección sabe eso? ¿Tu dirección sabe que. Eh, el tiempo, el 100% del tiempo que vos en la de compras tenés, ¿lo tenés para generar estos resultados para todos estratégicos y ahorros y otras mejoras para la empresa o lo tenés para ser bombero? ¿Tu dirección la sa lo sabe? Primera pregunta. Y si no lo sabe, ¿hace cuánto que no se lo decís? Sí. Es lo que dejo planteado. Sí. Sí, es que el, el, o sea, el problema fundamental en compras es de talento. O sea, Cualquier persona con talento, vamos a decir, cualquier persona con dos dedos de frente, sabe que la tecnología es una palanca brutal en compras. Y, y a veces se encuentra uno con departamentos de compras de empresas grandotas, ¿eh? en las que hay dos, dos personas que lo han sabido hacer bien, ¿vale? Se han quitado de encima todo lo chiquitito. Ha dicho esto que lo haga contabilidad, que lo haga... Quien sea, pero yo no estoy sacando pedidos. Y esos dos son eh, como como vendedores de proyectos, se apoyan mucho en tecnología, están debajo de áreas que se llaman ahora eficiencia, que están empezando, por ejemplo, a salir en banca, muchas en vez de debajo de finanzas, están debajo de un área nueva que se ha creado eficiencia o transformación, también yo estoy viendo en las compañías, departamento de, de transformación, entonces tienen un PMO en vez de compras, es un PMO, alguien que hace proyectos, un Project Manager Office, Officer, no que es capaz de encender proyectos en diferentes tipos y no es tanto un comprador al uso, sino alguien que pone en marcha eh, eh, eh, eh, proyectos para que la gestión de proveedores sea más eficiente, incluso a veces aprovechándose del propio cliente interno para que gestione él, pero con la tecnología de forma que el gasto pase a su través y él sea capaz de activar luego cosas donde a él, a él le interesa. Entonces, el problema es de talento. ¿Mm? ¿Es posible, Josep, que, que vayas un poquitín ya justo de tiempo? Sí, yo creo que por mi parte estos son un poco los retos que quería lanzar aquí al equipo y creo que hemos sacado alguna receta interesante, ¿no? Pues si, si me permites, para, eh, para tomarte el relevo, eh, habíamos invitado a Álvaro Bulto de, de tu equipo y si te animas a hacerle una presentación eh, de Álvaro, por favor. Pues, por supuesto, Álvaro Álvaro es eh, el director de, de, de negocio de ITBIT en España y, y me ha parecido muy, muy interesante que participara eh, pues, también en, en este debate porque él tiene, tiene visión pues, del día a día de lo que nos podemos encontrar en esos proyectos donde a veces la tecnología y las compras pues, pues eh, necesitan eh, convencer, necesitan... Eh, pues pues dar, dar un poco de, de confort a, a, a los diferentes clientes, clientes independientemente del tamaño de la compañía ¿no? Entonces eh, Álvaro tiene mucha experiencia en el ámbito de compras, en, en proyectos de implantación y, y creo que tiene alguna pregunta también que, que va a ser muy interesante para todos Hola, muchas Entonces, gracias muy, mucho, Hola Álvaro muchísimo. Álvaro, bienvenido y muchísimas gracias, Josep, por, por tus aportaciones al debate. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Saludes. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Hola, buenos, sí, entonces, buenas tardes. Álvaro, muchas Gracias por la presentación, Josep, para que ya se ha ido y, y gracias a, a todos por, uh, por invitarme. Perdona, Emilio, sigue, sigue, disculpa. Uh -huh. No, pues mira, eh, tenemos tres preguntas de público que también, Álvaro, como acabas de llegar, te animo también a, a responderlas. Y Vaya. os la o primero de todo para que eh, quien quiera se anime el primero a responder. Nos pregunta Eduardo, José Valpe, que respecto al tema de la tecnología a nivel de proveedores van a dar siempre o habitualmente una mejor solución los proveedores de un mayor tamaño eh, por simplemente poder resolver esos retos tecnológicos y que los proveedores de menor tamaño van a tener... Eh, un gran problema de poder competir adecuadamente en el mercado. Eh, ¿Cómo puede un proveedor de un de un tamaño eh, no, no importante, no grande, poder competir en un mercado que cada vez requiere de retos tecnológicos más complejos? Eh, ¿Quién se anima a responderle a Eduardo? Pues no. si queréis, si queréis, responderé yo. Vale, ah, habláis aquí a nivel de, de, de lo que sería aplicar a cualquier proveedor no la Mira, yo, yo os, os cuento un poco la, la experiencia de muchos clientes, no a veces eh, tienes una, una plataforma, una, una herramienta de compras y a veces los proveedores más medianos o más pequeños son los que más proclives están de usarla y los y las empresas grandes menos, entonces eh, a ti como, como, como cliente, como usuario de la, de la plataforma, tú necesitas que los, que los proveedores participen en ella porque al final es una, una herramienta colaborativa y los proveedores pequeños a veces, como os digo, son más proclives y más, eh, y más sensibilizados a, a usarla porque necesitan de, de usarla para poder seguir en ese, en ese cliente y eso pues, genera muchas oportunidades eh, para ellos porque al final las empresas eh, deciden eh, trabajar con una herramienta de compras, deciden trabajar con unos procesos y los que se adaptan a ellos pues, eh, pues seguirán los que no se adapten a ellos Los proveedores pequeños que no se quieran adaptar A trabajar con tecnología Estos sí que lo tienen muy crudo Y los grandes pues se, tenden, se tienen que ir adaptando A veces bueno, si eres telefónica Pues a lo mejor es un poco más complicado Pero, pero al final acabarán todos eh, Todos trabajando con, uh, trabajando con ello Pero los proveedores medianos Pequeños que quieran estar En pro de la, de la tecnología Pues eh, ellos lo tendrán No lo tienen tan crudo en este aspecto no sé si con eso he respondido, no sé, no sé qué pensáis el resto. ¿Alguien más anima? Eh, bueno, eh, voy a comentar con yo. Primero saludar ahí a Eduardo Golpe, que es, eh, es acá, de, es paisano de mi país, es de Argentina. Eh, y voy a comentar, digamos, muy, muy brevemente. Eh, está la tecnología para eh, las empresas eh, pymes y chicas eh, para, para compra, donde ellos son compradores, y las tecnologías para las eh, empresas chicas o medianas cuando son los proveedores. En el primer caso es lo que estaba comentando Álvaro, digamos, las empresas eh, chicas y medianas que ofrecen servicios a los proveedores, los vendedores, eh, todo este tema de herramientas les encanta, porque pueden acceder a licitaciones y a compulsas de, forma que, de, de otra forma no podrían, no sería más difícil. Y para lo que son las empresas compradoras, dicen, bueno, yo quiero una herramienta de clase mundial que sale, no sé, más de un millón de dólares. No pueda acceder, bueno, hay que esperar a que cada vez aparezcan más herramientas este, con costos más asequibles para ese tipo de, este, de, de empresas, que esperemos que, que haya algunas pronto. Las hay, muchísima, las hay. Muchísima. Las hay, que haya Tienes salud? razón, Pablo. Que haya más. Que haya más. Tienes razón, Pablo. Hay más, hay más y, que se, y que se conjunte lo que sería el talento, el talento tecnológico y la gente que quiera usarlo, porque al sí. final las herramientas están al alcance de todo el mundo. Hay de muchos niveles, pero eh, cualquier empresa puede, puede tener tecnología en compra si lo quiere. Hombre, yo creo que es importante también el el saber adecuar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tenemos y sí qué es lo que podemos afrontar con cada, con cada uno de los proveedores? A favor de los proveedores pequeños, eh, también hay que decir una cosa, nos van a ayudar mucho más rápido que una gran empresa que tiene que pasar por un comité de decisión o dos o tres o por el comité de dirección. Entonces, tenemos que tener claro dónde nos pueden ayudar y cómo. Igual hay que implementar el super software, sino buscar... Eh, las tres, cuatro cosas puntuales que nos van a ayudar a nosotros y que les pueden ayudar a, a ellos también. O sea, a cotizarnos de una manera más rápida, no sé, al final cada, eh, con cada proveedor tenemos una relación distinta, ¿no? Una necesidad, pero no hay que dejarlos, al revés, hay que potenciarlos y además en muchos casos van a ser más rápidos que una gran empresa. Te lo garantizo. <risa> Muy bien. Nos pregunta nos pregunta Margarita, una sencilla, que si eh, veis que eh, hay relevancia de cara a que un proveedor facture como autónomo, como empresa, y si eso aporta una cierta confianza o no, si es relevante o no que, que haya esa diferencia entre autónomo y empresa al facturar como proveedor. ¿Quién se anima? Álvaro, Juan Antonio. Eh, yo, te, eh, a ver, al final eh, Eso cambiará la razón social, lo importante es lo que lleve detrás, ¿no? Eh, obviamente, para sí. según qué servicios, pues no puede, no hay autónomos que puedan ofrecer esos servicios y tienen que ser grandes empresas, pero para según qué otros servicios, eh, dependiendo un poco de, de, de las necesidades de cada empresa, un autónomo puede ser perfectamente, eh, perfectísimamente y a veces incluso mejor que una empresa eh, útil y, y, que, y que funcione y al final, pues, eh, una un autónomo pues, puede ser hasta más ágil, ¿no? como hablábamos antes de pequeñas grandes empresas que se adapten a la tecnología como proveedores que pueden ser muchísimo más, más ágiles. Y al final pues el servicio dependerá de la, de la persona barra empresa en sí, no depende de, de, del tamaño, creo yo. Vamos. Eh, y Álvaro, aprovechando que tienes el turno de palabra, eh, ¿querías iniciar un último tema de debate? Mira, yo quería hablar de, de un tema un poco un poco distinto, ¿no? Eh, quería hablar de, de lo que al día de hoy está bastante en boca de todos, ¿no? Eh, que es la sostenibilidad. Eh, la sostenibilidad, que bueno, como algunos sabréis, eh, se habló por primera vez de, de este concepto en el año 1987, en el informe, dice, de nuestro futuro común presentado en la ONU. ¿no? Eh, a día de hoy, yo hace muchos años no se hablaba tanto, se, era un concepto, pero a día de hoy se habla mucho de él, entonces yo... Querría preguntaros, ¿no? esto primero como todo inicia en las grandes empresas y luego bajando a las medianas y a las, y a las pequeñas y se va haciendo pues eh, un poco más, eh, más generalizado, pero yo os quería preguntar que por vuestra experiencia un poco cómo, cómo afectan ¿no? y pesan eh, los criterios de sostenibilidad en eh, procesos y decisiones de contratación en, en, en el mundo de compras. Bueno, no sé, yo creo que ha dado un, un vuelco ¿no? en los últimos meses o en los últimos dos o tres años esto, ¿no? ha sido un cambio positivo en este aspecto. A nosotros en concreto nos viene mucho dado desde la propia licitación que pueda haber eh, del cliente, ¿no? donde se ha, incluyen no solo eh, aspectos medioambientales sino también sociales y eso va llegando aguas abajo. Y nosotros lo tenemos que trasladar también y acaba condicionando pues de alguna manera el modo en el que gestionamos atrás. Ya no solo es pedir que tengan la ISO 14001, ¿no? sino eh, que nos ayuden a, a, con materiales que cumplan de una manera, que en plena determinada gente eso al final se acaba, se acaba trasladando. Y además mmm, tampoco cuesta más dinero, no necesariamente. Eh, con lo cual... Y respondiendo probablemente de manera concreta a tu pregunta, eh, no tenemos por qué estar obligados por nuestro cliente, sino que nosotros mismos, eh, si nos concienciamos, podemos poner en marcha y buscar y seguro que encontramos. Y eso lo podemos luego trasladar a, a una aportación de valor a, a nuestro cliente. ¿no? E innovar, es una manera también de innovar. No solo hay que innovar en tecnología, que es un aspecto importante. Sí, eh... Nosotros eh, estamos haciendo proyectos de, de reducción de la huella de carbono. Entonces, tenemos una visión muy directa de lo que está pasando. El, el, el tema del CO2 ha dejado de ser algo, algo medioambiental para convertirse en una variable de negocio fundamental. O sea, esto, está, esto ha pasado ya. Es decir, eh, si uno se compra en Estados Unidos una, un zumo, tiene un sello abajo que pone las toneladas de CO2 equivalente que hay en el zumo. Esto quiere decir que es un factor diferencial ya. Hay camisetas, por ejemplo, que pone esta camiseta empleado 250 gramos de CO2 para, para producirse. Y esto faltan dos días para que llegue al mercado a nivel mundial y sea un factor diferencial a la hora de vender. A la hora de vender. Es como unas zapatillas que tengan Gore-Tex otras que no lo tienen. Va a ser un, un factor diferencial. Entonces, ya hay estándares internacionales que permiten medir esto de una forma coherente, de una forma comúnmente aceptada. Y por lo tanto... Existe la posibilidad ya de, de hacer un proyecto de medición de esto y de, eh, y de reducción. Porque ese CO2 que tú tienes, que impactas en tu producto, viene mucho de ello a través del proveedor. Uh -huh. Entonces, de, de, de, desde que alguien te hace un una caja para tus para tu producto esa caja se hace en una fábrica que puede que contamine mucho se monta en un camión que puede que contamine mucho llega a tu almacén etcétera etcétera y eso es eso podemos medirlo ya entonces yo creo que el, C, el co2 lo que nosotros estamos viendo sobre todo en empresas ya de un tamaño importante es una variable fundamental sobre todo las empresas que tienen mucho marketing imaginaros una empresa de, de ropa por ejemplo una empresa de productos que están eh, de, de, de, que están en el supermercado para que nos entendamos no muy importante bueno, yo comento, eh, quería comentar eh, respecto a la sostenibilidad y tomando una, una frase que había dicho eh, Josep antes si esto realmente, digamos, que uno, eh, esto uno lo hace y tiene, digamos, efectos reales en el negocio, en la empresa, o es solamente, digamos, para la galería. Eh, y que ha pasado en todo este tiempo. Entonces, el primer punto es que está el modelo donde compras apoya la sostenibilidad, digamos, desde el punto de vista de la galería. Es decir, hay un, varios formularios que, hay que, que el proveedor tiene que llenar, que tiene que firmar y, bueno, con eso, compras cumplió en pedida proveedor que cumpla, digamos, que manifieste, que adhiere a ciertos estándares. La verdad que no es que está mal eh, hacer eso, es la forma como se empieza, el tema es no quedarnos ahí. Entonces, ¿cómo hacer que la sostenibilidad impacte en el negocio? Y compras tiene un rol fundamental, porque si no parece que esto solamente es algo del ser de responsabilidad social. No, compras puede ayudar mucho, pero para eso hay que tener tanto amor por compras como, como también por la, eh, por la sostenibilidad. Entonces, cosas prácticas que se pueden hacer, tomando lo que decía acá Martín, lo, de las, lo que es compras sostenibles. O sea, entre comprar a un proveedor que no cumple con ciertos estándares, otro que sí cumple... Bueno, ver cómo se puede hacer para favorecer que la balanza vaya hacia proveedores que cumplen con estándares más elevados. Y que esto esté amparado por los procedimientos internos de la empresa. Donde un proveedor, donde cumple con ciertos estándares, ya está mejor posicionado en la negociación. En lo que es compras inclusivas, eh, tratar de en lo que es en, en la zona de la, opera, de la operación, digamos, de la empresa. Eh, donde hay, digamos, prove donde hay eh, gente que tiene necesidades cómo ayudarlos para que puedan ser proveedores de la empresa lo que es la gestión, eh, sostenibilidad y su vinculación con la gestión de riesgos, que no me dé lo mismo que un proveedor este, tenga eh, trabajo, digamos, infantil o que no lo tenga, o sea, que, cómo hace compras para, si no lo hace por, por, sus, eh, por sus propios medios, tercerizar, cómo controlar a que este proveedor cumpla con estos parámetros, eh, todo lo que tiene que ver, compras es un gran influenciador sobre los proveedores. Entonces, si, si la empresa dice, queremos que los proveedores nos acompañen en tales iniciativas, Imagínense compras. Hablando con los colaboradores, bueno, ¿vos querés participar en el negocio en la empresa? No tenés que acompañar en esto con una sonrisa. Imagínense el poder de influencia que en compras tenemos. Y el, el último punto que, que para mí es muy importante en esta última pandemia que, que vivimos, eh, la gente a nivel general eh, este, y los colaboradores de las empresas, en eh, muchas situaciones, a veces la, la pasaron mal por todo lo que implica una pandemia, los cambios trabajar este, de la casa con los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, también la sostenibilidad es no solo como me preocupo por mi medio ambiente y por los clientes y por los humanos, sino también como me preocupo por la gente que trabaja dentro de la organización. Uh -huh. Entonces, Compras es pues, un aliado espectacular de recursos humanos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacen otras empresas para cuidar mejor a su gente Hacen esto, esto, esto. Bueno, Compras también ayudan en esta propuesta para que los colaboradores de la empresa puedan estar mejor y que la empresa sea más sostenible es eh, eh, con la gente que la apoya. Así que hay mucho para hacer. Muy interesante, sí. Eh, yo quería dejarme decir una... Voy a lanzar una pregunta con que puede ser con trampa, ¿no? Eh... <risa> Antes has hablado que no, bueno, a la hora de decidir, ¿no? Entre coger un proveedor u otro, ¿cómo se riñe, cómo está riñido ¿no? El, la, la sostenibilidad o tener detrás una, un proveedor que, que, que te, haga, te haga bajar? entre comillas ese, ese esos gramos de CO2 eh, contra la competitividad en precios no porque bueno sabéis cómo está sabéis cómo está la necesidad no la, la de, de reducir costes y todo hasta qué punto es eh, esto llega a ser eh, en, en, en los aspectos no de comparativa de de, de ofertas no cuánto debe pesar eh, los gramos de CO2 que te aporta uno respecto al otro no Mm -hmm. Martín, ¿Quieres hablar algo que usted el experto en los gramos de CO2? algo mío. Yo, yo creo, o sea, es una pregunta con trampa, pero, sí, pero muy sí. inteligente. Eh, eh, en mi experiencia, eh, a ver, la, la sostenibilidad hoy por hoy cuesta dinero. ¿eh? Cuesta, cuesta dinero. Eh, Salvo que la hagas para ahorrarte derechos de emisión de CO2. ¿no? Pero, pero, pero hoy en día cuesta dinero. Es decir, poner un packaging hecho de maíz eh, cuesta dinero. Entonces, aquí entra mucho criterio de negocio. Es decir, que desde ventas uh -huh. se, se estudie el impacto en las ventas de tener esto o de, o de no tenerlo. Es decir, ¿cuántas ventas yo puedo ganar o cuántas ventas puedo perder por no tener el tapón de maíz que tiene mi competencia? Entonces, digamos que el business case... ...no se hace tanto contra el precio del proveedor sino contra, eh, contra el impacto en las ventas. Y, y, y bueno, al final es ventas quien se lo tiene que jugar y tiene que decir, oye, es que yo creo que si no le cambio el tapón al zumo voy a vender medio millón menos al año que viene. ¿Sabe? No hay que verlo tanto desde los proveedores, sino desde el negocio. Es mi opinión, ¿eh? O lo que claro. lo que yo estoy viendo. Bueno, al final es aportar un poco el valor global, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Tenemos sí. que claro. salir de la tiranía del ahorro del proveedor claro. a, a cuánto eh, aporta el valor. Claro, ¿no? es que compras sí. no puede quedarse en un marco tan estrecho como ver al proveedor, ¿eh? Ah, no, Porque no, si está no claro. está muerta, o sea, si compras no va a su director y le ve y le dice, no, no, es que yo entiendo desde que entra aquí el, el proveedor más insignificante hasta que lo hasta que el cliente devuelve el, el, el envase <ríe> o lo tira a no. la basura. Entiende todo, todo, todo el ciclo de venta, que es lo que se llama la economía circular, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, ahí es donde, donde compras, dicen, hostia, estos tíos entienden, claro, pero, es que pero si solo te quedas en el precio estás muerto. Pero es que al final no deja de ser trasladarlo de casi toda la vida de tener un producto de calidad o de no calidad a, a, a, a todas estas cosas. ¿no? Sí. Nosotros, cuando compramos una fuente de alimentación, yo no compro la más barata. ¿Por qué? Porque es que claro. antes de hablar de sostenibilidad, yo tengo que vender un producto con una calidad correspondiente. ¿no? Pues además, ahora es un producto de una calidad y con una sostenibilidad X, porque esta fuente de alimentación, además de durar eh, 200.000 horas, pues consume un 10% menos que la otra, ¿no? Entonces, eh, no, no deja de ser añadir un aspecto adicional a lo que ya había. Un poco también depende del de posicionamiento que tiene cada, cada compañía, pero el valor tiene que verse en conjunto, ¿no? Si no desde compras, pues una fuente que dure 5.000 horas y ya en el comercial que se apañe, ¿no? Y no eso no tiene sentido. Claro. Primero, bueno, eh, la verdad que coincido totalmente con lo que vos decís este, Martín y con lo que dice Pablo, que digamos, si esto se puede traccionar a través del área de venta, es mucho más fácil adoptarlo. Y después, eh, respecto a lo que vos estás, decías, Álvaro, bueno, espero no, no caer en la trampa, pero bueno, aquí voy. Eh, yo creo que eh, en los casos que no se pueda traccionar a través de las áreas de ventas, como bien comentaban Martín y Pablo, puede haber otros casos que se traccionan a través de algún otro tipo, digamos, de, de, de, de, digamos de, de fundamentos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con riesgos. Entonces, uno puede tener un proveedor que, digamos, que sea más riesgoso que otro y sea más económico. Bueno, pero por eso no vamos con el más económico, más riesgoso. Eh, hay, eh, en Argentina, no sé cómo es, en, en, en España, pero creo que también hay situaciones donde, digamos, el proveedor puede generar contingencias para la empresa cliente. Entonces, ya también tenemos eh, por suerte, además de lo que comentaba Martín y Pablo de Ventas, otras experiencias donde a través del riesgo también se puede fundamentar no comprar a un proveedor, digamos, que sea el más económico. Y también puede pasar que haya cuestiones de eh, donde es tanto la oportunidad que, digamos, no solamente comprándole un proveedor que sea más sostenible, eh, quizás, por ejemplo, eh, quizás el precio unitario de ese bien sea más caro, pero hay un montón de ahorros desde el punto de vista del costo total de adquisición o TCO que aún así igual me convenga. Entonces, creo que tomando la, la palabra de mis colegas hay que ver el, el, esto en, en detalle. Y lo que para mí es importante, porque los que estamos en compras, o sea, yo estoy ahora digamos, como, como consultor y tengo clientes, pero cuando estaba digamos, eh, trabajando digamos, en un área de compras, nosotros somos eh, sujetos a revisiones de auditoría. Entonces, cuando la auditoría pregunta, ¿y por qué compraste este que no es el más económico? Entonces, creo que es importante que los procesos de compra estén adaptados para estas situaciones donde se permita que cuando haya situaciones donde se adquiere, adjudica un proveedor que no es el más económico, que esto pueda ser bien, digamos, eh, eh, respaldado, documentado, y que compras pueda tener esa documentación, porque entonces compras apoya a la compra de este tipo de productos más sostenibles y además que uno no aprueba haciendo otra área, ventas, tecnologías, finanzas, etcétera donde se justifica pagar un precio más alto por un producto que es más sostenible. Total, totalmente de acuerdo. O sea, no ves que hay en la trampa ninguno, no, había. No, no, no era ninguna trampa, era una, era una buena reflexión, ¿no? Que al final, como como buen comprador, uno tiene que poner en la balanza y le tiene que añadir un peso a todo, ¿no? Porque al final ni te puedes ir solamente para el precio, ni te puedes ir, como decía Pablo Sicilia, a la mejor especificación y que el de venta se apañe, ni tampoco te puedes ir a lo más sostenible, que al final luego no se va a vender, o sea, no, no le vas a sacar un margen, ¿no? O sea, como buen comprador, tienes que tener una visión global de todo y has de saber darle el peso eh, que, o sea, tener todos los valores, todos los criterios posibles y darles el peso adecuado, ¿no? Porque no te vas a ir ni a un extremo ni al otro, ¿no? Entonces, bueno. Yo, gracias. En este gracias. punto, si me permitís, ahí un, un pequeño input. O sea, en, la, en el mapa este que comentamos de, de ProcureTech hay un capítulo dedicado uh, al tema de sostenibilidad. De hecho, en la sesión anterior que tuvimos a principios de año, eh, o sea, el tema de sostenibilidad suele venir un, un partner... ¿Te hemos perdido? Sí. Sí, sí, hemos perdido Juan Antonio. Creo que está en mute, puede ser. Ah, sí, sí, se, se le ha puesto está en está mute bien. ahora, no sé por qué. Sí. Sí, sí, no sé por qué se le ha puesto en mute. Pues, ¿algo más de, de, al debate que quisieras aportar, Álvaro? No, yo creo que yo creo que, que está bien. Podríamos estar hablando un buen rato más, no lo sé si tenemos, cómo estamos a nivel de a nivel de tiempo, ¿no? Pero yo más o menos un poco que quería hablar de la sostenibilidad, que ya digo, tiene mucho, mucho trozo y hay grandes expertos, como comentaba antes eh, Juan Antonio, que bien hablado anteriormente, ¿no? Pero, pero bueno, yo quería hacer estas, estas pequeñas reflexiones. Mira, parece que vuelve. Uy. No, todavía no, todavía no. Viene y se va. Ya estoy, ya estoy pendiente yo. Pues si quieres hacer una última reflexión y después de esa reflexión eh, ya iremos despidiendo a los invitados porque ya superamos la hora y diez minutos, con lo cual te, todavía tenemos un poco de tiempo para, para una última reflexión. Muy bien. Eh, bueno, eh, entonces eh, yo quería quería comentar también, bueno, pues a nivel un poco de de lo que de lo que hablamos de la de la sostenibilidad, ¿no? De un poco qué oportunidades, ¿no? Tiene tiene compras más o menos lo hemos estado hablando. Yo quería llegar a poco a este punto, ¿no? Qué, qué oportunidades tiene compras para ayudar a para ayudar a la empresa. A, a, a tener esto, a, a generar o a, o a gestionar mejor las, las compras sostenibles que le puedan dar a la, a la, al, al cliente, bueno, a su, a su propia empresa, pues no solamente buenos resultados, sino buenos resultados que al final puedan llevar a, eh, puedan llevar a mayores ventas al mejor precio posible, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, yo quería quería quería preguntar sobre ello, sobre la reputación corporativa, pero bueno, ya más o menos ha ido, ha ido saliendo todo, ¿no? Entonces, no, no, mucho más, no, no mucho más que añadir, Emilio. Bien, bien, pues entonces, para ir despidiendo, eh, una última reflexión sobre todo lo que hemos estado comentando, Martín. Bueno, es difícil resumirlo, ¿no?, porque han salido cosas muy importantes pero a mí me resuenan palabras como talento, me suena, resuenan palabras como innovación, me resuenan palabras como medir los, los, los resultados y las contribuciones de los proyectos, que es fundamental para venderlo, y, y como tecnología, claro, que es de lo que estábamos hablando. Pues muchísimas gracias. Eh, Pablo Sicilia, por favor, una última eh, reflexión. Bueno, pues eh, podemos hacer un poco a modo de resumen unos puntitos sobre cuáles... Recordar cuáles son los beneficios, ¿no?, un poco de toda la tecnología e innovación. Eh, nos va a permitir mejorar la información de, de la empresa, un, dar un mayor transparencia, nos va a permitir tener equipos más eficientes y poderlos dedicar a, a labores más, eh, más importantes que, que le pasar pedidos, eh, nos va a permitir pues, automatizar tareas y disminuir, por tanto, los errores... Aumentar la colaboración que hemos hablado al principio, tanto con los proveedores como con eh, dentro de la propia compañía, ¿no? de la, dentro de la propia organización. Y bueno, además, eso es el 10% que hablaba Martín de, de los ahorros como mínimo, ¿verdad? Se eh, nos puede permitir. Y luego, pues, eh, recordar que tenemos una mejor experiencia de usuario que si se enfoca desde el punto de vista de, de nuestro trabajador, eh, probablemente acabe repercutiendo también una mejor experiencia propia y que vaya con más eh, ganas a trabajar, ¿no? Y que para eso pues existen aplicaciones específicas pues eh, como las que tenemos en el ProcureTech, en el círculo, y que seguro que cada empresa podemos poner el foco en aquello que realmente necesitamos, ¿no? No hace falta abarcarlo todo desde el principio, hay que ir poquito a poco, pero con firmeza. Pablo Vagener, por favor. Bueno, eh, como, como resumen, en conclusión, eh, hay muchas oportunidades para hacer las compras que estuvimos viendo. Para eso hace falta, digamos, que cada líder de, de área de compras tome el liderazgo, tome la responsabilidad como propia este, para poder plantear este, estos temas internamente y la dirección para poder lograr esta transformación. Eh, que esta transformación sea la, la aplicación inteligente de tecnología, donde hace falta dónde aporta, utilizando como decía Pablo, para motivar el equipo porque la gente con una me mejor herramienta trabaja mejor y se siente más motivada y como esto es una oportunidad eh, la pregunta hacia los que están acá este, eh, asistentes si no es ahora, ¿cuándo? si no son todos ustedes que nos escuchan para impulsar su horas de compra si no es ahora, ¿cuándo? Pues en la siguiente empresa no te contraten porque en esta pues, igual ya no no hay <risa> <una cuestión. risa> Eh, Juan, Juan Antonio, no. aprovechando que, que estás de vuelta eh, ¿una reflexión para, para ir cerrando el debate? Yo de, me quedaría con, con tres palabras eh, Lo que hemos hablado de talento, creo que hace falta talento tecnología, creo que hace falta tecnología y sostenibilidad Yo creo que esas son las tres piezas claves eh, to, en todo este mundo de, de compras y, y logística que vamos a ver en, en el corto plazo pues muchísimas gracias. Y eh, Martín, Pablo, Pablo, ha sido un placer eh, y espero que nos veamos en otro próximo debate. Muchas Ojalá. gracias. Invitados. Muchísimas gracias, invitados. Eh, y nos quedamos con, con Álvaro, eh, que agradecerte eh, que, que hayáis auspiciado y patrocinado este debate con itbit.com, que es una plataforma colaborativa de, de proveedores. Y si pudieras aprovechar durante un par de minutos para hablarnos un poquitín acerca de itbit.com. Pues sí, mira, eh, ITBIT es una, es una plataforma que permite. Antes hemos estado hablando de, de tecnología, eh, de tecnología para compras. Eh, compras usan los departamentos de compras usan sus sus RPs, utilizan su tecnología, digamos, basada en toda la empresa, en toda la, lo que sería la parte transaccional, pero hay mucha parte que no usan, eh, que siguen utilizando Excel, Mails, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros eh, a aportamos a, a los departamentos de compras una, una tecnología que sería eh, colaborativa con proveedor de forma que se puede realizar todas las tareas que a día de hoy o que muchas empresas no, no están realizando de forma de forma eh, con una plataforma sino que la están haciendo pues eso con un mail con una carpeta compartida con Excel, etcétera pues bueno lo que permite es eh, hacer eh, toda la relación con, uh, con los proveedores de una forma eh, colaborativa en un mismo entorno y que aparte se pueda, se pueda vincular con el RP, Procesos como negociaciones, procesos como eh, comparativas pues esto, a nivel de subastas electrónicas, a nivel de homologaciones de proveedores, lo que sería gestión de pedidos, contratos, eh, gestión de incidencias, todo de una forma trazable y que al final pues, bueno, pues te permite pues, tener toda la información, no solamente la información así con el proveedor, sino también Cómo se ha hecho todo el proceso, ¿no? Eh, y que, bueno, si hoy estoy y mañana no estoy, pues, pero todo lo que he estado haciendo, no solamente la, el, el resultado de las ofertas, sino cómo ha ido todo el proceso que puede ser luego auditable, pues, eh, esté a la vista de todo el mundo. Y básicamente pues ayudamos, ayudamos estoy implantando esta plataforma y ayudando a las empresas porque la tecnología es útil, pero necesitas que te ayuden también a, a, a implantarla y a, y a hacer todo ese cambio, ¿no? el, el, todo lo que sería la transformación digital. Muchísimas gracias, Álvaro, por, por hacer posible este debate con la sponsorización de Itbit y me quedo aquí con Juan Antonio para ir cerrando. Hasta ahora, Muy Álvaro. Bien. Muchas gracias, un saludo, gracias a todos. Eh, si te quedas por el backstage, luego eh, que tenemos a todo el mundo en el aquí detrás, nos quedamos charlando post debate. Perfecto, Hasta gracias. Hasta ahora, Álvaro. Gracias. Hasta, Hasta luego. Y buenas, buenas. Eh, buenas, Juan Antonio. Quería agradecerte, eh, ser el promotor e impulsor de que tengamos este debate entre directores de compras, eh, una temática que es la primera vez que tocamos en mis perfiles sociales y quería que, si quisieras aprovechar la oportunidad para que nos hablaras un poquitín acerca de, de eh, la escuela de negocios de, de la cual eres impulsor. Vale, yo como el móvil me va avisando, te queda 3%. Eh, voy a hacer esto ese típico pitch que tiene que hacer cualquier cualquier emprendedor básicamente la, la, la academia de tecnología skiller lo que lo que ha visto es que la, la tecnología es la base de cualquier área dentro de una empresa puede ser recursos humanos puede ser marketing puede ser compras eh, puede ser el área de movilidad tecnología entonces bueno eh, la academia se ha centrado en hacer este tipo de investigaciones, de qué tecnología es la, la que realmente hace falta y enseñar, enseñar esa, esa tecnología de una forma real, práctica. Entonces, eh, sin más, ese es el objetivo y, y un placer estar hoy con, con Latina Valley, eh, porque te conozco desde hace tiempo, creo que eres el mega networker, eh, creo que nadie, nadie conoce tanta gente como, como, conoces, como conoces tú. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por, por animarme a, a lanzar este debate. A tanto a Fernando como a Gerardo, que estáis preguntando por eh, ItBit y T eh, Latina y Latina, T y Latina D. Eh, dejaré en descripción eh, la URL para que podáis acceder y, eh, y conocerle más, más en profundidad Y muchísimas gracias Juan Antonio y a todos los invitados que han pasado por este debate Que estamos cerca de la... superamos la hora y veinte Si os sí, ha gustado, va. por favor un like, un recomendar Y muchísimas gracias por estar ahí con vuestras preguntas eh, Hacer este debate más dinámico Muchísimas gracias a todos, saludos